Buenos días, hoy os traigo un post sobre las limas de uñas de la tienda Montbleu que tienen tienda en España, abajo os dejo el enlace directo de, del enlace de comprar en España y también el enlace para, en la cajita de información para poder comprar en el resto de, de Europa y de Estados Unidos o de cualquier parte. Los productos me lo ha enviado directamente la marca pero no por eso no, yo no gano nada y, y realmente voy a decir mi opinión sincera de los productos no es ninguna patrocinación ni, ni nada que se le parezca los productos son los siguientes eh, para empezar esta lima de cristal para los pies que está en 10 colores más esta es en color negro Viene con su funda transparente, como veis, es una lima de cristal que es ideal para los talones para poder eliminar las durezas y cuesta 16 euros. Esta es una lima de cristal que viene con un estuche duro. Aparte de esta es en color negro, pero hay ocho colores más, rojo, verde, azul, hay muchísimos colores. Y, como, y cuesta 9 euros como veis se abre y es perfecta para poder llevar en el, en el bolso o llevar de viaje cualquier cosa y los siguientes son estos tres productos de aquí que vienen en un set es un set de tres limas de uñas de cristal con Swarovski eh, Swarovski realmente eh, no original y hay seis colores más de este juego, pero hay otros muchísimos diseños que podéis ver en la página web, hay otros diseños con otros dibujos. Este es el que es en color verde hay, eh, y cuesta 27 euros. vienen con su, con su fundita y como veis se ve perfectamente como cuidan todos los detalles aquí es donde se ve la garantía que es Swarovski los detalles y el dibujo es precioso y los otros colores es exactamente el mismo pero en otro color en rojo, en azul en otros colores viene en tres tamaños, este tamaño más grande está el tamaño medianito todo bien protegido y el chiquitito como veis la diferencia de las tres realmente eh, a mí me han encantado, ya que se nota la calidad de la lima de cristal, no, no es para nada de mala calidad, se, se ve perfectamente que es una lima de calidad, funciona perfectamente. La de pies también es... realmente me ha encantado porque yo he tenido algunas que son más pequeñas y es más difícil de manejar. Esta en cambio realmente es más grande, con lo cual es más fácil para poder eliminar eh, las durezas de los mm, talones y tiene como un diseño aquí que se puede apreciar que en el resto de colores también está y mm, funcionan perfectamente y la calidad-precio me parece que está muy bien el que lo envíen a España también mm, es un punto a favor y también lo envían al resto del mundo, con lo cual abajo os dejo toda la en la caja de información os dejo todos los enlaces y los posts en donde saldrán más detalladamente en dónde se puede comprar y y cuánto cuesta toda la información deciros que si os gustan los productos echéis un vistazo a la página web que tienen muchos otros productos tienen brochas, tienen, tienen cosas de regalo para poder regalar o para uno mismo, pero yo creo que para poder regalar es un buen detalle. Y he mandado un código de descuento de un 20%, que aquí os dejo en la pantalla con la palabra blog. La ponéis en la cesta cuando ya hayáis hecho la compra y vayáis a, a confirmar. Ponéis el código de descuento blog que veréis ahora mismo escrito, decir que yo con este código de descuento no gano absolutamente nada. Solo me lo han dado para la gente que quiera que le guste y se quiera ahorrar un dinero, pues se puede ahorrar ese dinerito, que es un 20% y siempre viene bien. Os lo dejo también en la cajita de información. Y, y como he dicho al principio, pues decir que es mi más sincera opinión, que no gano nada y que realmente como veis se puede ver perfectamente en, en el vídeo que mmm, los productos son de muy buena calidad vienen muy bien presentados y, y es mmm, realmente mmm, vale la pena y si os ha gustado os animo a que le deis a like y que os suscribáis al canal y Abajo toda la información y si necesitáis o tenéis alguna pregunta más me lo ponéis en comentarios. Muchas gracias a todas.